Eh, ¿Sabes? Yo estoy fascinada por las máscaras. O sea, a mí el tema de las máscaras me vuelve… pero me fascina. O sea, desde, desde que llegué a México, bueno, ya soy mexiñola, pero lo que voy es… Me acuerdo que llegué y había estas máscaras como en el, en el museo en el antropológico. Y entonces siempre he tenido esa obsesión por las máscaras y lo que quiere decir para los mexicanos las máscaras, ¿no? Y luego descubrí algo, todo el tema de los luchadores. Y luego descubrí el tema de que los superhéroes, o sea, todos los... Yo sí digo que los grandes descubrimientos a veces de, me de Estados Unidos vienen de México y luego le ponen un nombre bonito, bueno, y, y, y dicen que es americano, ¿no? Todos los, los superhéroes de máscaras son una inspiración los luchadores mexicanos. Entonces, cuando lo vi por primera vez, me pareció... Me gustó mucho porque en el fondo el mexicano es demasiado educado, o sea, tiene ese miedo a disgustar, ese miedo al conflicto, ese miedo a... Y entonces me parecía muy interesante porque era la simbiosis de lo mexicano y luego siendo neta, siendo asertivo. Me encanta, o sea, el, el, era de los pocos que piensan alto, pero que además es muy witty, o sea, tiene esta coherencia entre que te dice una cosa jijiji, jajaja, pero te la mete doblada, pero es inteligente, ¿no? Entonces me gustó mucho, o sea, me, me pareció un personaje... Eh, me encantó. Pero me gustó por todo lo que significa. Es como para mí el superhéroe de ahora, fíjate. ¿Eres Bueno, digamos que practico la poligamia. ¡Ah, oh, bueno! ¿No quieres que se me pare Silvio Olmedo chocada, madre? ¿Tú ¿Sabes que a mí me encanta el, la, el vivo, no? A mí, entonces me encanta la gente que me reta. Eh, o sea, yo creo que si eres un buen jugador de tenis, lo que quieres es un, un maquerro contra un federer. Entonces es, es brillante el... Él, además, a veces te da dos tiraditas flojas para luego tirarte fuerte, ¿no? Entonces, me pareció uno de los retos eh, televisivos, eh, aunque no fuera televisión o YouTube, más interesantes. Me lo pasé muy bien, pero, además, es que te, te mantienen con un nivel de adrenalina. Me lo pasé muy bien. Pero para mí fue un juego de tenis en el que... Qué mamona va a sonar esto, ¿no? Eh, yo tengo muy buena capacidad de devolverla, ¿no? En el que pues, quedamos ahí a la par, ¿eh? O sea, no, no le gané. No, tampoco me ganó, entonces me encantó. Me encanta la gente que me reta, pero me reta eh, intelectualmente y luego con sentido del humor. Entonces fue muy divertido. A mirarlo, a ver, a ver, siéntete mujer, a ver cómo lo harías ahí. No, no, no, no, no. Ya, estamos, ya la estamos regando, porque estás de delante para atrás, tienes que hacer circulitos. O sea, quieres, quieres que toda tu zona del clítoris, a ver, ahora cómo lo harías, a ver. No, no, no, más despacio, has visto mucho porno. Lo que yo creo que hace eh, la persona que está detrás de la máscara es, ya te digo, es de una inteligencia emocional suprema. En el aspecto de que nunca intenta estar por encima de ellos de tal manera que afloja. O sea, cualquier persona se hace, se siente relajada, rompe sus barreras y a partir de ahí y a través del humor, es como si fuera psicólogo haría un buen rapport inmediatamente, sea quien sea, la gente rompe sus muros y se entrega la experiencia no Eso es verdad entonces yo creo que ahí hay detrás es una persona con una inteligencia emocional brutal y luego con una adaptación en el que no el, aquí su punto no es probar que tiene razón sino que la otra persona se abra y conozcas una parte más que dark ok misteriosa que diciendo las burradas que dice es que no te cae mal es que, aunque te, estás solo, te ríes, ¿no? Entonces, lo que más me sorprende es que, en el fondo, tiene un sentido del humor muy inteligente. No es que, ¿Me explico? O sea, así es. Y, además, te suelta unas que, dentro de la cultura mexicana, no cualquiera las puede soltar. A no ser porque... es son cosas muy fuertes a veces, y lo hice de una manera en que no hiere. ¿Me explico? O sea, la, la irreverencia es muy fácil. El ser irreverente y dañar a una persona es tan fácil. Pero lo único que consigues es una reacción de agresividad. Pero cuando a través de una pregunta, primero, a través de, del primer contacto, haces que la persona baje defensas y acabes hablando de lo que quieras y opinando la neta, o sea, diciendo la neta, no la estás haciendo es que me encanto oye, yo creo que aquí, güey, te equivocaste. Y el otro dice sí, <risa> o sea, de repente no se, ni se lo toma personal. A ver, abran la toma, por favor, para que se alcance a ver. Eso, ya está. Es perdón, pues es que no te veía, cabrón. Ok, yo creo que a, primero se conoce a la persona. Lo debe de estudiar bastante. Eh, si te fijas, en siempre, siempre, siempre sabe bastante del background de, de la persona. O sea, no va y se tira como persona pesada en tobogán, ¿no? O sea, va y se lo ha estudiado, ve qué preguntas hay que hacer. Entonces, lo primero, lo más bonito es que, ¿sabes lo que pasa? Que la gran mayoría, mucha gente que te entrevista te das cuenta que quieren parecer inteligentes, ¿no? te voy a hacer la pregunta inteligente y eso justo es lo que él no hace, ¿no? entonces él ya tiene la información de la persona, debe de tener una línea de puntos de los que quiere aflojar, los va soltando poco a poco para que la persona se relaje y no se cierre, que eso es interesantísimo, ¿eh? mete sentido del humor, mete una crítica fuerte, es un tira y afloja tan sutil. Entonces Yo de verdad creo que sí tiene una sensibilidad. Es como cuando alguien con una guitarra afina rápidamente la guitarra con tres teclas que le dé. Él tiene la capacidad de crear un microambiente con la persona que está entrevistando, en que la persona que está entrevistando, aunque inicialmente vaya con reticencia, se cae en sus brazos. A mí, sobre todo por el tema... Primero, lo que representa. A mí el mundo de las máscaras... Yo creo que tenemos que crear un superhéroe en México, bien grande, pero uno de los grandes, y exportarlo. Obviamente yo creo que tenemos los tacos que ahora por eh, ahora todo el mundo en el todo el mundo la toma tacos, burritos, todo por los Estados Unidos pero pero en el fondo es México. Yo creo que ya tenemos que tener un héroe super mexicano. Y yo creo, lo que me gusta a mí de Escorpión eh, Dorado es eso, que es la antítesis, es casi el antihéroe, ¿no? Es un hombre no perfecto en el mundo del six-pack, sí, el, el, el va de casi de, de, de, macho, de macho cavernícola, ¿no? en el que los hombres dicen, bueno, ya, ya era hora que parezca uno como nosotros. Luego a la vez esa voz que tiene, que dice, bueno, o sea, entonces me encanta porque incluso se ríe de los prototipos, tipos de perfección o okay, que hay ahora mismo de los prototipos hasta de belleza y, pero luego suelta unas preguntas de una persona que lee no y te lo pone sencillito no te, te oye si es el producto interior bruto ha subido no oye eh, la inflación por qué han subido los precios y se lo pregunta así a una persona en la calle por qué a un señor que vende tamales ¿por qué ha vendido, a, a subido el precio del tamal. Y a un tío que es ministro, oye, ¿por qué el Producto Interior Bruto está tan jorobado? Entonces el otro dice, ¡Ah! Entonces es esa capacidad y eso yo creo que es, eso es un arte. O sea, puedes saberlo, pero son conocimiento... Más un don especial. Voy a sacar esto de atrás que me está dando. Uy, un... tú sácate lo que quieras. De... <ríe> ya, gracias, perdón, te... Ingrid. No necesitas nada. No, salido. no, gracias, chavo, ya yo, ya está te el tengo. Yo tengo buena mano, ¿eh? Sí. Hasta ahorita nadie se ha quejado. O sea, tú mismo. Yo mismo. <ríe> yo creo que hay no agenda política por partido político, pero sí hay una necesidad de, de una responsabilidad social. O sea, como un. Despierta, <risa> despierta, ¿no? O sea, no es, no es con un partido político, es, a ver, eh, temas que son políticos, de necesidad de cambios, no solo en México, en el mundo, él lo suelta. Me explica, no es justiciero, pero es de temas de conciencia, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho. Los Ángeles, ¿por qué no? En Los nos ángeles, en eso? ángeles hace calor. Pérame, no te, pérame, no, no te muevas así. Escorpión Dorado era un alter ego que todos los mexicanos querían tener y entonces resultó que eso a la gente emocionalmente le atrapó más. Entonces, yo si fuera Alex, ¿qué haría? Pues lo mismo que he hecho yo. No dejes tu faceta que amas por la que te gusta. No es que no le guste Escorpión Dorado, pero seguro que le gusta también otras áreas como el cine y todo esto. Pero la realidad es que también hay que conectarse mucho. Es un ícono, es alguien que tienes que conocer para entender México, o sea, lo tienes que conocer, oh, sí. entonces es, o sea, yo creo que hay varios exámenes, ¿no? o sea, que yo le yo quiero dar la nacionalidad a la gente, a ver, primero, vamos a ver, cántame algunas de regional mexicano, o sea, si a mí, alguien que viene, es que, o algunas de regional mexicano, canciones de Juan Gabriel, símbolos del país, y de, dentro de todo esto contemporáneo… Si no sabes quién es escorpión dorado, algo te falta, ¿no? Entonces, yo siempre que la gente viene extranjera, me piden trabajo, y digo, a ver, a ver, a ver, ¿tú sabes quién es eh, Carmen Salinas? No. ¿No sabes quién es Carmen Salinas? ¿No sabes quién es José José? ¿No sabes quién es Juan Gabriel? No. Oy, oh, no. ¿Tú sabes lo que es eh, los tacos al pastor? No, entonces no. Y empiezas símbolos. Y dentro de esos símbolos, y yo creo que se va a hacer más grande. Más grande, de verdad. Porque representa, es, para mí es, es la conjunción de todo. A mí me fascina como personaje, me encanta. ¡Amamos! ¡Ah, Pero es que yo no lo es sé. A... ¡Claro que sí! ¡Vamos a ver! El trabajo del hombre. Ya les dijo el trabajo del hombre. Tienes... El trabajo del hombre es este. No, no, no, no. Escúchame, vamos, tienes que conectarte con tu parte femenina, ya la está regando. No, no. Cariño, tú no te crees, te amo cariño porque tú y yo tenemos mucha confianza. Eh, la magnitud de tu alcance. Tú estás hecho para ser un superhéroe o mejor dicho, un antihéroe de todos los superhéroes, ¿ok? Aquí, Made in México, ¿ok? Y luego ya en esa película yo te hago de psicóloga, Silvio Almeida. Y sin máscara, te admiro, te admiro mucho. Y además es un tío, yo creo que es un tío con muchos valores, y a mí eso me gusta. A mí me encanta la gente que no se puede corromper. Es algo, es, y además yo soy de esas que pone pruebas, ¿no? Y dices, me cae muy bien, pero sí, o sea, me gusta mucho la gente robusta. Lo, los, yo siempre digo, los castellanos en España son así, son bestias, y hablan directo, y son poquísimos seductores, pero son gente muy arraigada, ¿no? Y a mí me gusta eso. Sobre todo donde la palabra tiene tan poco valor. Eh, cuando una persona tiene palabra, cuando eso a mí me gusta mucho. Y luego es, pa parece una estupidez, pero es un tío de familia. O sea, un tío con unas bases familiares muy fuertes, en el que no juega, no juega a, a hacer el gigolo ni nada de eso. Es un tío, a, no sé, a mí se me hace... A mí cuando un güey me presenta a su mujer eso me gusta, la verdad. Si no hay amor no y me se quieren agarrar entre tres personas. Cuando ves una película eh, de adultos hasta el final, es que es una mala película, porque normalmente <risa> la dejas a la mitad porque ya estás prendido. Cachitos, nada. Bueno, <risa> o sea, yo siento que Alex es una persona muy coherente, que todo se lo toma, o sea, si tú le dices algo, se lo justifica con pelos y señales, o sea, cuando te hace este hombre una pregunta, no te la hace por hacer, y quiere una respuesta, además, que tiene que estar razonada, si no, no le me explico. Mientras... Que escorpión dorado, aunque le respondas cualquier cosa, él hace un chiste de ello. O sea, a, o sea lo que quiere Alex es respuestas, ¿ok? Y escorpión dorado crea muchas veces respuestas. <risa>